Dios Todopoderoso, Dios de bondad y misericordia, que dirigís y volvéis al verdadero camino a aquellos que hierran y se apartan de vuestra voluntad. Vos Señor, que encomendasteis el joven Tobías a la custodia y día del Arcángel San Rafael, dadnos en esta vida un feliz camino, un tiempo sosegado y tranquilo, para que acompañándonos vuestro santo Arcángel Rafael, podamos llegar felizmente al puerto de la eterna salud. Amén.